The <laughs> cat Hola, me llamo Ángel y he hecho el Bootcamp de Machine Learning y Big Data en Core Code School. Pues eh, yo trabajo en, en operaciones, que es un área en el que cada vez se utiliza más el dato, que cada vez más es, es más importante saber hacer las preguntas correctas a, a los datos que genera la empresa y estaba buscando pues, poder ampliar los conocimientos que ya tenía en cuanto a análisis y la verdad que al encontrar Core, el currículo que tenía, que era muy completo, no solo cumplió con lo que yo estaba buscando, sino que encima pues, superó las expectativas. Hombre, la verdad que los contenidos son muy amplios, eh, es un Bootcamp que es muy exigente, se cubren muchas áreas de, de lo que es programación, de Machine Learning, muchos modelos, eh, muchas herramientas para poder hacer el, el despliegue de, de lo que estás aprendiendo durante el curso. O sea que tiene un enfoque muy, muy práctico. Eh, por otro lado, eh, la calidad de profesorado es muy elevada. Tiene todo lo bueno de un bootcamp online, que es que bueno, pues la asistencia es desde casa, pero luego por otra parte tienes la disponibilidad de un profesor como si fuera un, un bootcamp presencial. La primera semana en Core la verdad que fue intensa, fue pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo, eh, de, de no haber hecho programación en mi vida, tener que estar todos los días no solamente realizando las clases sino teniendo que programar, dedicándole bastantes horas, pero la verdad que muy intensa pero una experiencia muy, muy positiva. Desde el momento en el que hice la inscripción en, en Core, eh, ellos me proporcionaron una serie de guías para poder realizar la prueba técnica, Hice un repaso de los conceptos que se explicaban, la verdad que pues, es una prueba técnica sencilla, si no has programado nunca sí que es verdad que puede, pues, son conceptos nuevos de aprender, pero no es nada que sea difícil de asimilar y estuve pues, repasando los contenidos en un par de tardes y luego pues, la entrevista técnica la verdad que fue muy bien, eh, la caña empieza una vez empiezas el el Bootcamp. Le diría que aprovechar al máximo todas las clases, esforzar en cada, uno de la, en cada una de las prácticas, porque esta experiencia va a ser, va a ser muy relevante eh, tanto a nivel personal como profesional que disfrutaré de los próximos seis meses porque van a ser muy muy buenos. Mi mejor momento en Core fue cuando hicimos la presentación de los proyectos finales, en el que después de seis meses eh, aprendiendo conceptos bastante complicados, muy técnicos, pero muy bien acompañados, presentamos cada uno un proyecto diferente, cada uno el área de, de interés somos gente que al final tenemos perfiles muy diferentes eh, y, y ver cómo cada uno ha enfocado su proyecto y qué es, cuál ha es sido el resultado final, la verdad que fue una experiencia muy interesante. El momento más exigente en Corea, sin duda alguna, es eh, la segunda mitad de, del Bootcamp cuando ya pasamos de hacer una visión general a lo que es el análisis de datos y las distintas herramientas que puedes tener en Python a, a lo que es el machine learning en sí, conlleva muchas horas de estudio, no solamente durante la clase, sino después el, el poder asimilar los conceptos y luego las prácticas que tienes que realizar en cada una de las clases, que pues también es un, es un proceso, son, son conocimientos mucho más técnicos que afianzarlos pues también cuesta un poco más. La verdad que estoy muy contento de haber podido profundizar como hemos profundizado en el bootcamp, eh, yo había hecho poco de programación antes, pero sí que lo conocía. Y era un mundo que parecía como muy complejo, muy oscuro, y aprender por tu propia cuenta, la verdad que es complejo. Después de esto, pues hago con mucha seguridad en lo que estoy haciendo, sé cómo resolver las dudas que pueda tener, sé cómo se puede estructurar eh, pues, diversas cosas, desde una API hasta un modelo de Machine Learning. Y la verdad que mucho más confiado y mucho más seguro de, de mis habilidades.